...en este enclave tan bonito de la Costa del Sol como es Benavís... ...que es como de cuento de hada también este, este municipio tan bonito... ...y que aquí en el ayuntamiento dentro de poco de unos minutos ...se presentará el libro y todo, ya sabéis, relacionado con el miedo... ...con el terror, con posesiones... ...aquí ha estado Silvia desde el primer día, desde que se presentó... Eh, ...y nos ha encantado de, de haberla entrevistado por primera vez... ...y esta la segunda, así que me da mucha alegría... ...porque sí. así me puedes contar un poquito cómo qué te ha parecido... cómo está yendo todo... Pues Mira, ¿Si vas a repetir el año que viene, tus proyectos? Me encantaría repetir porque la verdad es que eh, me siento súper a gusto. O sea, es un festival que lleva 21 años, eh, modesto, que dicen pequeñito y tal, pero a mí me parece muy grande por las personas que lo hacen. ¿no? El sitio, Estepona, me parece maravilloso y luego pues está yendo muy bien porque todo lo que se refiere al cine de género, de terror, yo el primer día estuve haciendo un coloquio con... Eh, sobre la película del sorcista en la inauguración del festival, y también estuve muy a gusto compartiendo con dos profesionales, como son Juan del Pino y José, eh, José Ignacio. Ah, eh, eh, Juan, eh, me liago los nombres. Eh, Juan Manuel de Prada y José Ignacio del Pino, dos profesionales. Eh, brutales y, y nada, muy a gusto. Hoy, hoy hacemos la presentación del libro del cual he hecho el prólogo, de la marca del demonio, y esta noche pues me entrega un premio, o sea que estoy encantada. Vamos a hablar un poquito del libro, ¿no? Ya que sí. has hecho ese prólogo, que sí. me cuenta cómo fue, ¿no? Ah. Todo, todo, todo. Pues mira, es el primer encargo que tengo para que me, eh, para hacer un prólogo de un libro. Nunca lo había hecho, pero la verdad es que cuando eh, Julio Pérez me dijo que el libro iba sobre la película del exorcismo, la marca del demonio, el bien y el mal... ...pues es un tema que a mí me apasiona... ...y la película del exorcista me ha marcado mucho... ...y entonces lo he hecho un poco desde una visión muy personal... ...de cómo he vivido yo eh, esa película cuando la, eh, cuando la vi por primera vez... ...cómo me ha marcado a lo largo del tiempo... ...y he querido hacer un prólogo pues que la gente cuando lo leyese se sintiese... Eh, ...un poco identificada en cuanto a reacciones... ...a sensaciones... ...y bueno, pues eh, eso es lo que he hecho básicamente... ...bueno, a veces no nos sentimos poseídos por no, este poseído, libro, voy a decir... ...bueno, fíjate que han estado ahí sonando las campanas de la iglesia y sí, tal... ...no, ¿no? parece como más terrorífico sí. aún, ¿no? ...hablando de, de terror, ¿no? Sí, viva el terror y que conste que yo soy una persona muy miedosa... ...pero aún así tengo una dicotomía entre... Mm, ...me encanta el terror y tengo miedo, o sea... ...pero al final es, es un género que... A mí me parece ya el género del terror, la fantasía, me parece maravilloso y que da siempre rienda suelta ¿no? a esos miedos, a esas fantasías que todos tenemos, cosas con las que soñamos ¿no? y me parece un género muy bueno. Resúmeme cómo ha sido esta experiencia para ti. Pues muy buena, ya te digo, que viviré hasta el último minuto. Eh, la verdad es que espero repetir, porque me he sentido súper a gusto y, y creo que mm, me siento un poco como ya hija adoptiva, ¿no? Eh, muy buena, un festival muy bien organizado, Julio es un, una persona estricta en cuanto a organización y eso me parece maravilloso y luego que siempre traen eh, personas de las cuales yo soy tremendamente fan, grandes artistas como este año han traído a Peter Bale, eh, han traído a... Bueno, a mucha gente con la que he compartido y, por ejemplo, Yes Franco con el que he trabajado, Alex de la Iglesia, Chicho Ibáñez Cerrador, o sea, gente que yo admiro profundamente y me parece un gran esfuerzo por su parte y también por el Ayuntamiento de Estepona y me quito el sombrero. Tus proyectos más futuros, proyecto? pues Nada mira, más resentidos. Tengo una cosa que no puedo contar todavía porque es top secret, eh, crucemos los dedos, y, y bueno, en cuanto pase todo esto, que también tengo que decir que para mí estar aquí, esto es un Oasis, porque todo lo que se refiere a cultura, qué es lo que yo hago, cultura, ocio, entretenimiento, está parado. Entonces eh, acabamos de sacar un disco con Killer Barbies que vamos a presentar en marzo y tocar en muchos festivales este verano y se, ha, se han caído todas las fechas y espero que cuando esto pase retomar. Retomar mi vida realmente y sobre todo estar en los escenarios con el grupo otra vez, poder, poder abrir mi bar otra vez y poder hacer mis sesiones de DJ y los eventos que yo hago. Pero, muchas bueno, gracias y nada. espero tener mucho más ocasiones de volverte a entrevistar. Claro que sí, muchas gracias a vosotros. ...hablamos con el señor Julio Pese... ...que es el arma también del festival... ...que lo hace desde primera hora... ...que lo hace desde, desde lo lleva en la sangre... La, ...lo lleva ahí por las venas, le corre... ...y así nos lo transmite a todos... ...nosotros la verdad es que nos sentimos ya poseídos... ...por este festival de cine... ...cómo ha ido todo, cómo resumiría toda esta jornada... Eh, ...me imagino cansado porque mucho trabajo... ...hombre, sobre todo... ...es que ha sido un, un festival eh, especial... ...y un festival diferente, ten en cuenta... ...que la incertidumbre cuando se acercaban las semanas... ...por todo lo que está pasando desgraciadamente... ...la pandemia, los contagios, todo eso... ...hacía muy difícil que... ...ver claro el panorama... ...como otro año, otro año... ...sabemos que llega el festival... ...no hay ningún problema... ...se va trabajando y ya está ¿no?... ...excepto algún proyecto en última hora... ...pero aquí realmente no sabíamos... ...cómo podía salir... ...entonces esa incertidumbre... ...ha marcado un poco un desasosiego... ...de todo el desarrollo... ...antes del festival y durante el festival... ...después lo que el festival se ha desarrollado muy bien... ...la gente... ...estamos encantados y agradecidos al público... ...que haya venido a disfrutar de las películas... A disfrutar de las actividades... ...para nosotros es muy importante... ...que el público haya acudido ¿no?... ...ya te digo, todas las secciones... lo único que se ha suspendió fue el, el campus cinematográfico para chicos porque eran reunir a 30 o 40 chicos en espacios cerrados y lo hemos dejado para el año que viene. Pero el resto se ha celebrado todo, las presentaciones del libro, las proyecciones, eh, todo. Y bueno, y lo único que nos queda ya hoy es la presentación. Estamos en Benaví para la presentación del libro, La Marca del Demonio, con diferentes autores. Y pues ya la semana que, digo, esta noche lo que es la gala, entregar los premios y tal y disfrutar con todos los que han venido a pasar un rato con nosotros, pues Javier Quinta, Ramón Langa, eh, ...Silvia Superstar, eh, bueno pues todo, eh, a, a Alfonso Sánchez, eh, Alberto López... ...que son los compadres de Sevilla, o sea todos han venido a disfrutar... ...realmente unos días en Estepona, en Benaví, en Marbella... ...y estamos contentos de su presencia aquí, contentos de que se lo están pasando... ...muy bien pues con la gastronomía, con el tiempo, la playa, las piscinas... ...y bueno y sobre todo contentos de que se haya podido desarrollar el festival... ...y con ganas de aunque... ...esté el panorama como está, que sabes que es un momento complicado y tal... ...pero con ganas de ir preparando la edición del año que viene... ...y esta noche vamos a develar ya el cartel de la próxima edición del 2021" es que está lleno de energía, eso me encanta. Yo creo que todo, al organizar todo este festival te rejuvenece, porque está cada vez mejor, Julio. Yo, yo creo que tiene que ser... Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que nos da muy bien de comer y entonces nos rejuvenecemos, pero vamos cogiendo ciertos kilillos, a ver si vamos perdiéndolo. Pero no, yo me siento muy cómodo haciendo el festival. Estoy muy contento de todos los colaboradores, de la gente que ayuda día a día al festival con nuevas ideas, gente joven, porque antes, bueno, somos de una cierta edad, pero no, se nos van uniendo gente joven como mis propio hijo, Manolo Vera. O sea, chavales que quieren... ...colaborar, hacer cosas al festival... ...estamos preparando un cortometraje... ...que va a patrocinar el festival el año que viene... ...y bueno, y la idea un poco de todo esto... ...pues que las nuevas generaciones también mañana apostando... ...por el cine de género, por Estepona, por la Costa del Sol... ...y en general por, por el cine y la cultura". ...este año ha sido muy, muy exitoso, ¿no?, enfocarlo todo hacia el miedo, hacia el terror... ...el exorcista, el libro del demonio, sí. ha sido como muy exitoso, ¿no?, Mucha ...sí, gente... bueno, tú, tú sabes que ponemos siempre un tema, este año era un poco el, ese homenaje... ...al 45 aniversario del estreno del exorcista, y la verdad es que a todo el mundo le ha gustado el tema... ...la gente, el día del coloquio, con Juan Manuel de Prada, con Silvia Superstar... ...el psiquiatra José Ignacio del Pino, la presentación del libro en Estepona... ...que lo vamos a presentar hoy aquí, la marca del demonio... Y ...la verdad, como te digo, todo, todo ha funcionado, a todo ha ido gente, porque... ...aquí hay dos opciones, te quedas en casa... ...que igual de, bueno, cada uno elige lo que quiere, no hay problema... ...o intentas participar de la cultura... ...que yo creo que es una cosa que tenemos que seguir apostando... ...la cultura, eh, incluso en momentos de crisis como esta... ...no la podemos dejar de lado... ...hay que seguir apoyando a los gestores culturales... ...a los protagonistas de cine, de literatura, de cómic... ...hay que seguir apoyando a la cultura en estos momentos... ...y nosotros hemos aportado nuestro pequeño granito de arena" tiene ya muchos seguidores de año de años pasado, años anteriores, ¿no? Como es eh, también la Todo de una de las series, de La Casa del Papel, ¿no? Que también te ha acompañado año pasado con lo sí. este año, ¿no? Ya te sigue en todo. ¿no? Es que Javier Quinta no se quiere ir. Eh, Javier Quinta me ha dicho que si no le invitamos al festival, se lo paga y viene. ¿Por qué? Bueno, pues porque es, un, es parte ya de la familia del festival, ¿no? Ya, eh, siempre colabora, si no colabora con eh, alguna novedad, como cuando presentó el año pasado Toy Boy, con algunos de los actores, eh, la última serie suya, o eh, en este año el tema de La Casa de Papel, o sea, siempre colabora y uh, es una de las características del festival... ...la gente que viene después no se quiere ir... ...nosotros queremos, oye mira, dejarnos tranquilos... ...que tenemos que traer a gente nueva... ...pero le gusta el festival, le gusta la Costa del Sol, Estepona... ...y le gusta venir aquí a Marbella, a, a Benaví... ...a disfrutar de la gastronomía... ...y del tiempo que tenemos aquí en la costa... ...que es una maravilla". Sí, verdad, enhorabuena. De verdad, darte también mucho ánimo para que siga año tras año y de verdad para quitarse el sombrero, como decía los franceses, chapó, no, Y sobre todo a vosotros muchas gracias que sé que año tras año estáis colaborando y para nosotros es importantísimo que los medios de comunicación eh, se fijen en nosotros porque no es solo lo que nosotros hacemos en el festival, sino que a través de vuestros medios podemos hacer una externalización de las actividades y eso siempre es muy importante. Muchas gracias. Bueno, un placer también para mí, entrevistar a Ramón Langa, que él además eh, es este año el unicornio de honor de este festival, de este festival de cine fantástico de la Costa del Sol. Además, que todo el mundo conoce también, como un actor de doblaje y, también, también y también bueno... En el doblaje, muchas gracias, bienvenidos, o sea, bien hallados, perdón. En el doblaje, tuvo, tuvo una época muy larga, muy larga en el doblaje, fueron muchos años, para que ya volví... Yo empecé en el teatro y en el cine, luego caí en el doblaje, estuve muchos años, luego dejé el doblaje hace unos 15 o 16 años y volví otra vez pues, al teatro y al cine y tal, que es lo que realmente le gusta a un actor. ¿no? Pero muy bien, estoy encantado de estar aquí y sobre todo muy agradecido de este reconocimiento ¿no? y sorprendido porque yo soy un tío muy despistado, a mí me llaman, mis amigos me llaman el hombre desactualizado. ...siempre estoy despistado de todo... ...cuando tengo que trabajar, trabajo... ...pero soy un tío muy despistado... ...no estoy al día de casi nada... ...los genios y los artistas... Sí, ...de repente me llama Julio y me dice... ...hombre, que te hemos dado premio y ...dije yo, ¿a mí? ¿por qué? ...no sé, mi nombre era ...¿te amor. siente? Igual. ¿Cómo te siente que te y hayan entonces, dado... ...este reconocimiento... Eh, pues sí, pues, pues, eh, pues eh, ...se siente uno muy, muy agradecido... ...muy agradecido y muy emocionado... ...de saber que hay gente que... ...que no sé, que sigue tu carrera... ...que le gusta lo que haces, que lo valora... Eh, no sé, es un regalo, es un regalazo muy inesperado además, por, y además sobre todo por inesperado, más agradecido. ¿Y tus proyectos de, de un futuro reciente? Pues ¿no hombre, un futuro reciente, algo? ahora estamos rodando la tercera temporada de Pequeñas Coincidencias, una serie para Amazon por Onza Entertainment protagonizada y dirigida por Javier Veiga, eh, también protagonizada por Marta Azas y es la tercera temporada, es una comedia romántica muy divertida y estamos ahora en ese rodaje terminaremos en septiembre y el teatro que teníamos preparado pues se ha ido retrasando un poquito por este problema del, de la pandemia y espero en enero empezar a poder, poder moverlo otra vez para, para ver si conseguimos estrenar. ¿eh? Pero bueno. papeles que representa, ¿qué, ¿Qué te gustaría, realmente hay para ti algún reto que te gustaría pues, representar? ¿Alguien de, de, de qué escenario? ¿De... Ver, me encantaría, me encantaría siempre digo lo mismo, me encantaría protagonizar una de piratas en barcos de vela antiguas y eso me encantaría. Pero bueno, eh, siendo realistas, el verdadero reto... Es seguir trabajando en este oficio, que cada día está más difícil y ahora con esta situación que tenemos más. Pero bueno, ese es mi reto, seguir, seguir al pie del cañón y seguir cada día como si fuera el primero. La ilusión y la esperanza y esa ingenuidad del principiante, espero que no se me quite nunca. ¿eh? y Enhorabuena sí. por tu trabajo Muchísima. y que sigas recopilando éxitos. Muchísimas gracias. gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues he visto que aquí están todos los grandes en este festival fantástico. Y bueno, Javier, por supuesto, no puede faltar porque además yo creo que ya te lo has pedido para todos los años, ¿no? Sí, ya, ya soy habitual del festival, me gusta mucho. Es, bueno, Julio es muy amigo y me encanta colaborar con este festival porque es un festival tremendamente... Eh, de acogedor es muy interesante todo lo que lo que se hace en él y, y bueno pues ahora en este momento más que nunca hay que apoyar todas estas iniciativas claro está escuchando hablar de la mano negra de no sé yo sí sí sí porque además como la temática de este año es, es la que es que como es la temática del festival cada año tiene una temática y este año es eh, aprovechando el aniversario el 45 aniversario del, del estreno del exorcista pues en las posesiones demoníacas y hemos tenido alguna mano negra por ahí que, que ha estado interviniendo Javier, eh, cuáles son tus proyectos un eh, futuro más reciente pues eh, próximamente en principio el proyecto principal es venir a, a estas tierras a rodar otra vez ...o sea, volvemos eh, con la segunda temporada de una serie... ...con la que ya estuvimos hace un, unos años... ...hace un par de años y, y bueno, pues, eh, pues ese es el principal proyecto... ...ahora mismo, estoy voy. Bueno, que te quedas ya más bella ya aquí en la zona, ¿no? Que... Ojalá, porque trabajar aquí es un privilegio, o sea, esto... Eh, ...cuando tú trabajas en Madrid, cuando te llevan a trabajar por la mañana... ...te llevan a, una, a, una, a un polígono industrial, a una nave, a un plató... ...aquí te, vas a trabajar viendo el mar y eso es, es impagable, vamos". ¿Ponegase cosas aquí? ¿eh? Sin lugar a duda pero bueno, ya muchas cosas se están haciendo y más que se van a hacer, yo creo. En este momento, además, que se están haciendo tantas cosas y que hay tanta demanda de, de producto audiovisual, desde luego esta zona es privilegiada, o sea que... ¿Qué te ha parecido esta edición? Que son ya 21 años. ¿Esta edición cómo te ha parecido? Eh, porque es muy difícil supurar, eh, superar. La del año pasado eh, parece que ya no lo iban a superar, que parece que sí. Cuéntame cómo ha sido este año. Pues hombre, este año lo que pasa es que está siendo muy rara, como todo lo que está pasando este año, claro. O sea, este año eh, esta pandemia que, que lo domina todo y que lo controla todo, está haciendo que todo sea muy diferente. Lo que pasa es que en este festival lo más importante yo creo es el, es el, el elemento humano. Y el elemento humano está intacto igual que todos los años años, o sea, la gente de aquí es estupenda, la gente del festival es estupenda y eso es lo más importante, con lo cual, pues lo estamos pasando exactamente igual de bien que todos los años. Enhorabuena por tu trabajo y que te veamos mucho por me encanta, siempre entrevistarte, gracias. Muchas gracias a vosotros.